¡Hey! Muy buenas, ¿qué tal? Hoy toca pasar por la masajista Llevo las patas duras como piedra De entrenar, entrenar, entrenar Y descansar poco y estirar menos Así que ahora voy a Trauma Aragón Con Pilar A que me pegue un buen repaso Me deje las piernas finas finas Para la carrera del sábado Muy buenas, ¿qué tal? Estoy en Ejulbe Mañana se va a disputar la cuarta prueba puntuable Para la Copa Aragón de XCO Nos han preparado aquí nuestros amigos de Ejulbe Un circuito duro, duro que pa' qué Y con mucha piedra Ejulbe, territorio Comanche Aquí no hay ni un metro llano Todos los ratos son subidas, bajadas Piedras, piedras, piedras Muy parecido a lo que me encuentro en el gigante de piedra La provincia de Castellón Que por cierto está bastante cerca de aquí Últimamente aquí en el julio se han hecho unas carreras muy guapas. Vine hace tres años, antes de la pandemia y demás. Vine también el año pasado. Y el 16 de julio tienen preparado una ultramaratón de Copa de España. Van a preparar una carrera, me parece que son 160 kilómetros, 165, con unos 5.000 metros de nivel. Dicen que le quieren hacer la competencia al gigante de piedra y a las pedaz de Foz. Entonces, luego intentaremos preguntar a ver qué es lo que nos van a meter aquí. Yo, por desgracia, no voy a poder venir porque se casa mi hermano. Le podría decir a mi hermano que cambiase otra vez la boda, ¿verdad? ¿Eh? Ya la suspendió el año pasado, pues a ver si la retrasado un año más. Lejos. ¡Ah! ¿Cómo, ¿Cómo se nota que la bici es prestada, joder? Si no, no saltaría así. <risa> ¡Qué barbaridad! Uno de los circuitos más técnicos y duros que he visto. Resbala un huevo, un montón de barro, piedras resbaladizas, el, el cemento también resbala. Mañana nos lo vamos a pasar bien y además dicen que se espera agua. O sea que a, a disfrutar, mañana a disfrutar ¡Qué mierda! Hay mucha gente que está acojonada y que no va a salir. Yo ya veis, chubasquero, chaleco, me he puesto guantes de látex, aquí debajo y bolsa de basura en los pies. Y aún así estoy jodido de frío. Al final parece que quitan una vuelta, entonces saldremos, participaremos y si se ve muy mal, para casa. Como que mañana hay que trabajar. ¿Salimos o no salimos? Sí, sí seguro. Sí. Oiga, oiga, tú... <Risa> Me he decidido, hijo. ¿y Javi? ¿Tú qué dices? Nada, no, no te de no, no ¿eh? ¡Cantres! gracias, venga! Ya ¡Muchas gracias, ahora estoy embarrados un poquito! Radio 12, ¿Tú? un poquito de retraso... ¿Ves, ves cómo eres el jefe? ¿Has venido tú? Javi Navarro no quería, no quería salir. Javi ven... Navarro tenía claro que desde casa que iba a salir. Desde la ayer la tenía aquí. No. No, ¡No! ¿Le has convencido tú? Bueno, pues al final parece ser que vamos a salir. Ha venido a Bruno, que es el jefe, el líder de la clasificación general. Ya ha dicho aquí se sale y lo que dice Bruno va a mitad. ¿Eh? Aquí, aquí tenemos el pit lane. Los corredores preparados para la salida. ¿Dónde están los árbitros? No, no se sabe. No se sabe desde aquí. Hasta aquí mi participación en el XTO de Julve. No ha durado ni un cuarto de vuelta. Se me ha el sillín, mira, mira. Siguen bailando. Y eso me pasa por no probar el material. Vaya puta mierda Está peligroso, eh. Ya las bellas caídas. C'est la bueno y hasta aquí mi carrera de julbe vaya día malo que ha salido todo el día lloviendo mucho frío el terreno resbaladizo menos mal que se me ha soltado el siguiente, porque los corredores iban diciendo que era una locura que se iban a matar que estaban echando la bronca a la organización pero oye la organización ha hecho todo lo que ha podido si hubiera sido un día bueno habría salido una carrera muy chula ha sido una pena bueno se ha hecho lo que se ha podido. Se ha intentado apoyar a la federación, la carrera, la Copa Aragón de XCO. Bueno, para casa que me voy. La semana que viene, breve, 200 kilómetros, olla de Huesca. Y esperemos que, que mejore el tiempo porque vaya semanaica y vamos. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Darle un like, suscribir, compartir. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego me cago en, acabo de pisar la mierda eso es que mañana en la carrera voy a tener buena suerte